Herling Antonio Vargas es el joven detenido por la Policía Nacional luego de golpear a una prima durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima es Mayelin Castillo. Este llegó a la vivienda y le emprendió a golpes. Él, estaba, él llegó a mi casa y estaba sentado. Cuando se sentó, eh, agarro y yo estaba de espalda y agarro y me dio una patada en la espalda y tengo la columna dislocada. Tengo una desviación. Y el día de la noche de anoche agarró y fue, y cuando estaba, estaba amenazando a mi tío con un cuchillo, yo me metí en el medio y él agarró y volvió y me dio en la espalda nuevamente. ¿Por qué no y No, no me explico, porque él siempre fue a, fue a amenazar a mi tío. Yo no le hice absolutamente nada y él fue a amenazarme. ¿Cómo se llama él? Gerling Antonio Vargas. ¿Ustedes alguna relación? No, ninguna, solamente somos no primo. Eh, primo, únicamente somos. Él, él, él, es hijo de mi tío únicamente. No, yo espero que él se haga justicia porque yo no quiero que, como él agrega, como le empujó a mi hija en el día de ayer, puede hacerle cualquier daño a mi hija, que no vaya a mi casa. Mientras Erling Vargas era conducido al Comando Noreste, se negó a ofrecer declaraciones en torno a lo sucedido. Dime Erling, ¿qué puedes decirme sobre esas acusaciones en tu contra? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso?